Hola a todos, mi nombre es Fito Mendoza Paz, yo soy periodista y parte del equipo de la Plataforma Contar, plataforma pública y gratuita de la Secretaría de Medios de Argentina. Bueno, y desde Contar estamos muy felices ante el lanzamiento de una nueva sección en la plataforma que tiene que ver con un acuerdo que realizó Contar con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y allí en esa, en esa sección van a poder eh, ver diferentes producciones, algunas producciones de Claxo y también contenido audiovisual curado específicamente por la gente de Claxo y la gente de Contar. Y en ese marco y está disponible la película Retiros Involuntarios de Sandra Gullota, sobre la que vamos a hablar en esta ocasión. Y para eso tenemos a Sandra Wolanski, ella es investigadora del CONICET y del Centro de Innovación de los Trabajadores. Ella investigó acerca del de tema al que trata la película, así que eh, la tenemos acá para contarnos un poquito. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por eh, estar y esperar. Tuvimos eh, algunos problemas técnicos, así que gracias eh, por esperar también. Sandra, estuviste investigando esto. Eh, contanos un poco cómo fue la investigación. Eh, todavía no hablamos un poco de qué va la película, pero eh, te aprovechamos también para que nos cuentes un poquito acerca de eso. Dale, dale, yo voy, voy me echando. Porque, bueno, primero agradecer. Eh, agradecer y felicitar la iniciativa de contar y de, y de Claxo. Agradecer la invitación y bueno felicitarla, a Sandra, por haber combinado eh, una película que seguro... O sea, no solo fue seguro producto de un montón de esfuerzos, sino que, como bien muestra, se vincula con algunos de sus afectos más importantes, ¿no? Hay algo que, sí. que la peli tra, como que muestra muy bien o nos trae muy, muy fuerte, que es eh, esa, esa imagen. A mí me quedó la imagen de, desde el punto de vista de la hija, que ve al papá deprimido, en la cama mirando televisión, ¿no? Después de que lo echan. Eh, entonces, ahora, ahora voy a un poco contar por, por qué esa imagen me habló particularmente, pero me parece que es algo que sí, la es una marca que de, te... Es una imagen que debe dejar marca en, en muchísimas personas y por lo que vemos de, de estos casos, tanto en Argentina como en Francia, en decenas de miles de personas. Totalmente, totalmente. Porque estamos hablando de eh, miles de... de de retiros, sí, miles de retiros y prejubilaciones en diferentes condiciones, que también es algo que, que está bueno marcar, eh, que sucedieron acá en Argentina, y, y bueno, hay un proceso eh, mucho más eh, traumático porque, bueno, llegó a ese nivel de suicidios, ¿no? suicidios diciéndome suicidio por mi trabajo, eh, en el caso de Francia, que, que la verdad que los testimonios que trae la directora eh, son muy, muy fuertes, eh, yo voy a hablar desde, desde mi conocimiento también del proceso que se dio acá. Yo, bueno, soy antropóloga, eh, eso lo uso como justificación de todo. Eh, soy investigadora de CONICET y también eh, trabajo en el grupo de trabajo CLACSO Reinvenciones de lo Común. Y vengo trabajando de manera colaborativa eh, con el sindicato FOETRA, que es el sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones de, de acá de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires. Y entonces conozco... Muy, eh, muy de primera mano los relatos de este sufrimiento. La realidad es que eh, he escuchado interminable cantidad de veces eh, relatos donde eh, trabajadores, trabajadoras, e incluso trabajadores jubilados que hoy siguen militando, ¿no? que siguen, siguen en el sindicato, cuentan cómo padecieron eh, esta etapa y, so y también cómo resistieron, ¿no? cómo fue posible que ellos sigan estando ahí. O sea, porque, porque la realidad es que si bien hubo miles que se fueron, eh, hubo miles que ante toda esa política de terror implementada por, la, por, las, por las patronales, tanto Telecom como Telefónica, eh, se quedaron y construyeron resistencias. ¿no? Claro, eh, uno de los que puede ver en, perdón, en, la, en la película sí. es que tanto en Francia como en Argentina se llegó al punto de radicalización, al punto de eh, someter a, a, a los empleados a algunas cuestiones que nos llevaron hasta el suicidio, en muchos casos, sobre todo en Francia, pero eh, digo, si pensamos en decenas de suicidios, eh, estamos hablando de eh, cuántos miles de depresiones, eh, no sé, pienso en de divorcios de, de, de, de gente absolutamente alienada por lo que le estaba sucediendo, eh, sin dudas, digo, si, si se da ese número de eh, suicidios, que es por ahí la, la salida, entre comillas, más extrema, eh, no podemos ni imaginar la cantidad de eh, efectos negativos, eh, quizás más leves, pero sí muy graves, ¿no? Sí, que también se canalizaron de diferentes maneras. O sea, eh, la depresión o, o las cuestiones más individuales que uno sufre ante la violencia laboral, digo, porque que es una categoría que hoy, hoy es política, ¿no? Hoy, hoy, claro. hoy la violencia laboral es algo con, contra lo cual los sindicatos organizados, pero hace 20 eh, años, 20, 30 años, eh, no, no era un, un, una preocupación, y por algo es eso también, ¿no? Por cómo cambiaron, cómo cambiaron y, se, y se implementaron estas estrategias empresarias. Eh, pero también en otros casos se canalizaron a través de compañeros que no hicieron caso. Me, me, hay una imagen, también hay una, una trabajadora en la película que cuenta cómo eh, la empresa hace que le dejen de hablar sus compañeras, ¿no? Eh, y acá pasaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, con, como trabajadoras que trabajaban en una sala de atención telefónica, un call center, ¿no? con sí. unas al lado de otras, que todos los días comían juntas, que, bueno, de repente las ayudas... sabe de esos empleos, perdón, que algo que se sabe de esos sí. empleos es que hay mucha camaradería y que en general eh, muchas veces son jóvenes y, no sé, por ahí se, se arman relaciones y se hacen amigos y demás. Total, y en este caso eran muchas mujeres porque era un sector, y era un sector súper combativo, donde, donde habían dado mucha resistencia contra la privatización, o sea, donde había delegadas muy, muy poderosas, eh, y de repente las aislaban algunas, en general, a las que tenían militancia sindical, o las que se querían no. sacar de encima, por ejemplo, porque tenían una enfermedad, no entonces era, eran un costo para la empresa, entonces las aislaban y les decían a las compañeras que no les hablen, que no se sienten con ellas, que... Y, y la resistencia pasaba por algo tan chiquito como ir y hablarles igual. Que hoy, sí, sí, hoy, claro. suena, hoy suena algo mínimo, o sea, hoy suena como, pero el nivel de terror y, y, y la atmósfera que se generaba de persecución era tal que sentarse con ellos en el descanso a comer ya era un acto político. ¿Se entiende? No, claro, y, y en un, en un momento de, de, de desempleo creciente, ¿no? También imagino que a medida que avanzaba la década del 90, avanzaba el temor a perder el trabajo, porque también eh, se habla de esto de los, de los retiros involuntarios, de cómo al principio de la década eh, había más gente dispuesta a hacerlo, y a medida que avanzaba la década era más difícil imponer esa política, ¿no? Totalmente, fue totalmente así, de hecho al principio era muy buena plata, al principio mucha gente eh, pedía el retiro, o sea, lo, lo, lo quería, y a medida que... Eh, bueno, las consecuencias de lo que, fue, eh, lo que fueron las políticas neoliberales en los 90, ¿no? lo que, Las mismas consecuencias de las privatizaciones y el endeudamiento eh, llevaron a que no, no se consiguiera trabajo y que los, y los emprendimientos, que era la, la, la otra cara, ¿no? La, la cara era... Eh, sí, ser, si tu retirar, jefe, si ser tu algo. propio jefe, hacer tu propio jefe. Que es un discurso que escuchamos ayer, ¿no? Ser tu propio jefe, superior a ser empleado, eh, tener tu emprendimiento. Bueno, entonces... el emprendedurismo como si fuera algo... Eh, que, que lo pueda hacer cualquiera y que siempre están las condiciones dadas para hacerlo, ¿no? Y que además es más liberador per se que ser eh, empleado cuando claro. en realidad todos conocemos emprendedores y emprendedoras que no paran de trabajar y que no tienen derechos laborales, que en realidad que son, que son relaciones laborales encubiertas, ¿no? Eh, en ese caso, a mí me parece que algo muy interesante de la película, eh, me estoy mezclando cosas, voy a, voy a aclarar, pero bueno. Está perfecto, está perfecto. Eh, algo muy interesante de la película son los testimonios de los gerentes, ¿no? los, los testimonios de los CEOs, eh, que aparecen tanto un, un CEO francés como un CEO argentino, que además, sí, yo también lo conozco, es una de esas figuras míticas que eh, se dedicaba a despedir gente. Eh, sí, sí, que, que tienen una carrera en eso, que van pasando de empresa a empresa y se dedican a eso. Sí. Y que además tienen un cinismo, despliegan un cinismo al hablar del proceso, ambos, ¿no? El francés y el argentino por igual que eso me parece una joya de la película, eh, sí. en, el, en el caso del, del francés, hablando sobre eh, la guerra, ¿no? sobre el lenguaje de la guerra, de cómo las empresas hablan desde la guerra, pero no cuestionándolo, es así, el management Exacto, hoy claro. habla de la guerra. Eh, eh, y es muy interesante también el contraste con, en el caso del argentino, con el trabajador que dice, ellos nunca van a saber lo que es no poder comprar a tu hijo un caramelo porque le tenés que comprar pan y si no, no te alcanza. ¿no? Eso aparte lo, lo vemos en su edificio en, en Puerto Madero en su oficina hablando muy tranquilo sobre, sobre que bueno, que había que había necesidad de despedir, es, es un eufemismo, o sea, no, al contrario, lo dice sin eufemismos, ¿no? Había sí, sí, sí. necesidad de despedir y si no podíamos despedir 300 personas de una porque eso hubiera sido un conflicto sindical, entonces, bueno, tuvimos que buscar otra manera. Y sí, eso y lo que, dice y que no lo podíamos hacer de una. Sí, que no lo podíamos hacer de una, ¿no? Porque eran 300 familias, familias. Eh, sin ingresos, sino eh, porque es un conflicto sindical. O sea, siempre desde el punto de vista de la empresa, que lo negativo es lo que podía pasar en términos de la respuesta sindical. no Y una cosa que me parece súper interesante, como para traer algo así antropológico, una reflexión a, a pensar, es cómo se justifica eh, eh, ese, ese despido. ¿no? Cómo eh, ellos están trayendo una mirada sobre los trabajadores que no quieren trabajar, ¿no? Había gente que, como siempre, que no quiere trabajar, o que trabaja mal, o que no quiere trabajar como quiera la empresa. Uy, perdón, vino la gata. <risa> Está muy bien. Presentalo. ¿cómo se llama? Chapi. Chapi, linda Bueno. Eh, acá, entonces, lo, a mí me parece súper interesante porque son estos discursos eh, que estigmatizan a los trabajadores sobre los que se fundan las políticas no solo de despido y de persecución, sino la, la política toda política regresiva sobre los derechos laborales, que son discursos que escuchamos hoy eh, repetidos, no son, o sea, son eh, los que no quieren trabajar, son los vagos, son los ñoquis, son los planeros, ¿no? Entonces, ¿cómo esos discursos se van repitiendo y reciclando? Y están, no son solo los medios de comunicación, en ese momento era Neustar hablando de Doña Rosa. Sí, el empleado público, ¿no? El, y Gasalla haciendo y su aporte Gazaya. también del humor. Sí. totalmente, haciendo su, metiéndose ahí su cuotita eh, de, desde ahí. Pero hoy es, esos mismos discursos se reeditan desde los medios y se reeditan desde las, las propias personas, digamos, es, es, es, y eso me parece que es importante también tenerlo en cuenta. O sea, y desde pronto los propios discursos políticos, como el macrismo hizo de, de, de la sospecha sobre los trabajadores una bandera sobre la cual basó despidos, controles, Sí, y la idea también, por supuesto, que, que eh, demonizando al sindicalismo en todas sus formas, eh, la idea de la grasa militante, de que un trabajador eh, de una empresa estatal eh, no puede tener eh, digo, a, a, afinidad con un determinado partido político. Totalmente, que es que van de la mano, totalmente, la, como la sospechas sobre, sobre el trabajo y, y, y el trabajador o la trabajadora y sus organizaciones, ¿no? La, la organización es como el reflejo de, de eso que está mal. Y en el caso de lo que fueron los 90, estuvo directamente eh, dirigido contra los militantes y la militancia, que, que era súper fuerte en Telefónico. O sea, pensaba que era un sindicato que venía de Entel, que venía de, de ser también, eh, también muy importante en la lucha contra la dictadura, eh, que tenía una conducción súper fuerte, eh, una historia muy, muy importante. Y, y se, la, se ensañaron en particular con los y las militantes, directamente. Ahí mencionabas a la dictadura y algo que me llamó la atención, eh, por lo que vi en la película y la diferencia entre Francia y la Argentina, esto de que en Francia, bueno, eh, finalmente la justicia tomó medidas sobre la situación, hubo condenas, más allá de las apelaciones de la, de la empresa y demás, pero que se inició un proceso por el cual eh, se revisan estas cuestiones, en Argentina no, la película termina diciendo que en Argentina no hay ni una condena sobre ese tema, siendo Argentina un lugar que, cuando tiene que ver con otros genocidios, acá los, los trabajadores hablaban de genocidio telefónico, pero cuando hablamos de, de, de nuestro genocidio, sí, en nuestro país es un ejemplo en términos de procesos de memoria, verdad y justicia, pero no en, pero no en este caso donde perpetra eh, sí. el per crimen es una, es una compañía, ¿no? Hay And una deuda ahí. Es interesante, yo, yo creo que lo interesante es, si bien hay, eh, hay, una, hay un isomorfismo, ¿no? Hay, hay la misma, tiene la misma forma las políticas empresarias, ¿no? La, la, son similares las estrategias, donde, y, y, y el contexto en el que se reciben, se aplican, es distinto. Eh, eh, no es lo mismo Argentina en los 90 que Francia en el 2010, eh, y Argentina en los 90... Eh, no tenía un proceso de judicialización, si bien tenía ya los procesos, de hecho, no tenía los procesos de verdad, memoria y justicia, como los conocemos post 2003, eh, y, y, y no tenía un proceso de judicialización de estas causas laborales tan fuertes, pero sí tenía una resistencia sindical mucho más unificada, que de hecho claro. lleva a que se pare, o sea, lo que sucede es que no logran implementar en Argentina las medidas con la profundidad que la, las implementan después en Francia. Por eso Esto no se son los mismos, eh, digamos, las mismas consecuencias a ¿no? ese nivel. Exacto. O sea, si bien no hay una judicialización, tampoco se llega al punto en el que se llegó en Francia de desmantelamiento y, y, y de acoso. Por, digo, por tiempo, ¿no? Como porque efectivamente... Sí, porque era cuestión de tiempo, claramente. Porque era cuestión de tiempo, porque era cuestión de eh, por, poder, poder articular una, una resistencia a eso por lo que pasa en el país a partir de... llegando al año 2000, 2001... ¿No? Como ya realmente hay una resistencia sindical y social a estos procesos, mucho más articulada, eh, y que hace que logran ponerle freno. O sea, hay, hay imágenes de, de, de Poetra, del Sindicato de Buenos Aires, entrando a, a, al, al seclo, que es donde se negocian los retiros voluntarios, entrando en masa con los bombos y rompiendo todos los, re, tipo, los papeles de los retiros, diciendo, acá no se retira nadie, solo el, tipo, acá, acá no se retira nadie más, no se despide nadie más, y de hecho, fue como la, la bandera de recuperación del sindicato Imagínate que tomaron la bolsa de comercio o sea eh, situaciones de tomar la bolsa de comercio situaciones de Entonces, eh, claro de moverse agarraron a, a un CEO de telecom eso te va a encantar agarraron un CEO de telecom porque efectivamente era muy difícil sacar a la gente de las oficinas para movilizarse porque había terror Entonces, no, y además y además creo que no, y, digo la sociedad en su conjunto no ha sido de apoyar al sindicalismo en general. Y en esa época, menos que menos, la idea de la renovación de los servicios públicos, de que ahora te instalan un teléfono en claro. dos minutos, de que ahora funciona. Digo, había un, una suerte de, eh, de idea de que, de que estas privatizaciones estaban modernizando al país. Digo, no sé qué pasaba en el año 98, pero en el año 94, claro, pero, 95, llegando a lo, pero llegando al 98, 99, ya las, las multinacionales eran malas. Ya llegando claro. hacia, hacia la crisis del 2000 Hubo ya proceso, había un claro. consenso social respecto sí, sí, sí. de eh, que las multinacionales venían a saquear el país, la memoria del saqueo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Eh, entonces, en ese proceso, eh, los, los elefónicos son parte de ese proceso. porque claro. o sea, Ayudan a construir ese proceso. Y, pues, a lo que voy por eso, es que hay luchas que, que, que, que en un momento de la década se dieron bastante en soledad. Pienso en hijos, pienso en, en, en, en, en diferentes grupos, eh, pienso... Eh, también en los maestros en un momento, digo, después todo explotó, pero hay momentos donde, donde las luchas estaban un poquito en solitario también. No sé si es el caso sí, de los telefónicos. en el caso de te, te, telefónicos estuvo en el 90, cuando se va a privatizar, estuvieron en huelga durante un mes y medio, tuvieron 400 despidos en, solo en este sector de, de, de, de operación telefónica, o sea, fue realmente una lucha que se perdió, o sea, fue una lucha histórica, fundamental. Y su derrota fue fundamental también, ¿no? Claro. Porque, porque fue esa derrota también, vino esa, la de aerolíneas y listo. A partir de ahí eh, fue, la, fue abierto a, a que se hiciera lo que se quisiera con las empresas públicas, porque habían desarticulado esa resistencia. Eh, y bueno, y después vienen los docentes, ¿no? Ya, ya 97, la capa blanca, 96, 97. Eh, ¿Y cómo, ¿cómo nos sirve pensar eh, todas estas experiencias para, para el hoy? Bueno, pa para empezar, como te decía, hay, hay eh, procesos que son totalmente similares respecto de eh, la sospecha del Estado, la acusación de que el Estado es, es ineficiente per se, ¿no? Sí. Que son, son los mismos discursos que se esgrimían se en el 90 para, eh, para pensar, bueno, lo que fue la gestión macrista, pero también cómo se está pensando. Eh, sí. a nivel local y regional, ¿no? Ni, eh, siquiera, ni, siquiera cuando, totalmente, ni siquiera cuando llega una pandemia y el rol del Estado se hace evidente en todo el planeta, hay eh, mucha gente que prefiere no darse cuenta o finge demencia, ¿no? Totalmente, y ahí me parece que otra cuestión que, que la película trae es, es la importancia de la memoria de esos procesos, ¿no? Y una, una memoria que muchas veces se tiende a pensar que es eh, de, de, de los protagonistas, de, de, eso, de los viejos, de los jubilados, pero claro. yo, yo trabajé sobre todo con jóvenes, eh, y, y lo que me encontraba era eh, personas como Sandra que habían sido hijas de, de trabajadores y que te decían, bueno, yo la privatización la viví como hija. no Yo me acuerdo de que a mi viejo lo llamaban 5, 6, 10 veces por día a casa para que tome el retiro voluntario. Y yo me acuerdo de ir a cococho a las movilizaciones. O sea Entonces, cómo claro. eso también está alimentando las movilizaciones de hoy, o sea, la militancia de hoy. No, no es que es un proceso solo del pasado. Sí, eh, se va reflejado en Sandra y su película, por supuesto, ¿no? Totalmente, totalmente. Que, que... Eso me parece súper eh, importante. Bueno, como, como esa memoria la, la lleva a pensar una película, que es una forma de, de, de actuar, ¿no? De, de, de, de transmitir esa memoria. Sí, en, eh, en ese es... sentido uno está muy agradecido por por ver películas de, de este tipo. Hace un poquito hablábamos de de Taranto, de Víctor, Truj, de Víctor Cruz, que también está disponible en Contar, y que eh, lo que nos muestra es una situación de, de, de contaminación que se da en Italia, pero que claramente se puede empatar con lo que pasa en Argentina. Totalmente, estos procesos son, eh, tienen escalas globales y tienen eh, respuestas locales, ¿no? y me parece que siempre es interesante pensar eh, en esos dos niveles, para, para no perdernos ni, ni, ni, en la gran, ni en la gran película, ni en la chiquito, que, que conocemos, y, y en nuestras pequeñas historias, y me parece que la película está buenísima en ese sentido, cómo trae eh, las, las historias de cada persona, ¿no? sí. las, las casas de cada persona, a mí me, me encanta eso, que son las casas de cada persona, las caras, ¿no? sí. esos, esos planos de ellos mirando y, y recordando, y al mismo tiempo ese proceso global. Sí, eh, y el, de... el contraste, de como decíamos, con eh, la mirada esta de, de los números en una planilla de Excel, ¿no? De, de el gerente de recursos humanos. Totalmente, totalmente. Pero sí. bueno, eh, en ese sentido me parece que es una, una hermosa película. Pienso que es una foto de un momento histórico, ¿no? Sí, que, no, sí, no que, sí. que, que después también el proceso fue distinto, eh, que, eh, que por ahí estaría bueno como marcar más claramente en, en, en cómo, cómo, bueno, cómo es el proceso a largo plazo. Eh, para que tampoco nos quedemos con la idea de que, bueno, y entonces lo único que queda es suicidarse. ¿no? No, claro Como, que, no, claro entonces, que no. Que nos quedemos con, con, también con, con, las, eh, con los aprendizajes de ese. De esos Totalmente, ese, en ese sentido, yo creo que es una película esperanzadora, eh, porque vemos, vemos la lucha, vemos la lucha vigente, vemos las consecuencias positivas de esa lucha, y nos ayuda a pensar en el hoy, lo que decís vos, eh, de dónde ponemos nuestro voto y qué eh, luchas acompañamos. ¿Qué, ¿Qué nos pasa cuando vemos eh, una lucha que, que por ahí no... De nuevo, el cine, yo creo que, que en todo sentido, hasta el cine de ficción, es un ejercicio de empatía, y esta película me parece que en ese sentido es, es, eh. es muy valiosa. También estamos con Damián Pierbatisti, que es investigador del CONICET, del Centro de Innovación de los Trabajadores, y profesor titular de la carrera de sociología. Bueno, y la película se inspira justamente en tus investigaciones sobre la privatización de Entel y lo ocurrido también en Francia. Damián, ¿cómo fue esa investigación? La investigación la empecé yo mismo en Francia, valga la paradoja, en el año 97 sobre la privatización de tel de la cual había participado France Telecom, en tanto que licenciataria del servicio telefónico para la zona norte, en la que se había dividido el país en ese momento, zona norte, zona sur. Y lo que a mí más me llamó la atención fue el modelo de management que vino acompañado del proceso privatizador. Y ya viviendo en Francia, alrededor de los años 2002-2003, comenzó a instalarse con fuerza el modelo managerial que tenía en su corazón las presiones para que los trabajadores telefónicos y las trabajadoras telefónicas dejen su trabajo. Acá fue particularmente duro y muy difícil para los trabajadores, como demostramos en, la, en el documental, pero en Francia lo fue más aún porque los trabajadores franceses estaban protegidos bajo el estatuto de funcionario público, es decir, que tenían supuestamente empleo de por vida, con lo cual las presiones para dejar el trabajo, para dejar el puesto de trabajo, fueron bastante más radicales de lo que fueron acá en, en la Argentina. Y lo que me parece a mí que, la, que el documental, la película demuestra, es el isomorfismo entre ambos procesos privatizadores. ¿no? El proceso privatizador de Ente, la mano de Telefónica y de Telecom, que tuvieron un management bastante similar y por ser la primera gran privatización eh, de importancia acá en Argentina, luego de que, el sindicato se haya opuesto muy férreamente, pero terminó siendo derrotado, eso abrió la, las vías para que se llevara a cabo un proceso privatizador que en un lapso de 4 o 5 años privatizó prácticamente todo lo que era susceptible de ser privatizado a partir del modelo managerial impuesto por la privatización de, de Entel. Lo que se advierte en el caso francés es la radicalidad de las medidas que se tomaron para que los trabajadores dejen el puesto de, de trabajo y bajo esa, o con, esas, con ese conjunto de políticas, se suprimieron alrededor de 45 mil puestos de trabajo entre el 2000 y el 2012 aproximadamente. En realidad es un lapso que prácticamente abarca los últimos 20 años y que, a diferencia de lo que pasó en la Argentina, presentó la modalidad de una serie de suicidios que superan los 200 desde el de 2000 en adelante eh, que realmente ocupó la primera plana de, de los medios franceses y posteriormente fundamentalmente luego de un suicidio acaecido como nosotros mostramos en la película el 14 de julio del 2009 por el simbolismo además ¿no? que tiene en Francia el 14 de julio y por la carta que deja el, el suicidado a su familia y a la sociedad, al que acusa de Telecom como management por el terror, eh, este suicidio en particular rompe eh, lo, el círculo en el que estaba encapsulado el fenómeno de la privatización de Telecom y el estrés en el trabajo que tal privatización conllevaba. ¿no? Claro, porque cuando uno piensa en el maltrato laboral, uno piensa en esto de, bueno, tenés suerte o no, depende del jefe que te toca, la, la dinámica de laburo, el tipo de laburo, pero uno nunca imagina una situación de maltrato sistemático y organizado durante una determinada cantidad de años con un objetivo que es el de eh, la renuncia o el retiro de empleados que eh, deberían tener eh, cubierta su... Digo, su tener planta laboral durante, durante muchos años. ¿no? Lo que hubo de, un, de una forma deliberada, tanto en Argentina como en Francia, fue una política orquestada de tortura psicológica para que los trabajadores dejen su, su puesto de trabajo. Eso se verifica claramente eh, en ambos procesos. ¿no? El proceso francés es todavía más eh, acuciante porque se trataba de deshacerse de funcionarios públicos. Eh, y en ese sentido no, no ahorraron herramienta alguna para poder este, llevar adelante tal, tal cometido. ¿no? Acá, por ejemplo, al, igual a lo que va a pasar luego en Francia, se lo ponían los trabajadores en salas sin ningún contacto con, con, sur, con sus compañeros, se les pagaba el salario, se les pagaba el salario dejándolos en la casa, se les permitía que, que se queden todo el día en en la casa y luego del efecto tequila del 95, cuando pasa el desempleo del 6,2 en el 90 al 18,4 en mayo, mayo octubre del, del 95 y viendo a sus compañeros que habían eh, recibido los retiros voluntarios, que fracasaron todos los emprendimientos comerciales que, que emprendieron, los trabajadores telefónicos argentinos privilegiaron... Eh, el puesto de trabajo antes que aceptar los retiros voluntarios, y es ahí donde aparece la noción de retiro voluntario inducido, donde el término inducido da cuenta de la intensificación de las presiones para que los trabajadores dejen su puesto de trabajo. Un fenómeno similar ocurre en Francia, como demostramos en la película, con la llamada placardización, es decir, meter dentro del placar a los trabajadores que consistía en también encerrarlos en lugares que no tengan contacto con sus colegas. Eh, quitarle sus, eh, sus herramientas, sus instrumentos de trabajo, sus oficinas, sus computadoras eh, y todo esto supuso un nivel de estrés laboral que eh, se traduce luego en los suicidios y en todas las somatizaciones sabidas y por haber, eh, producto de este estrés laboral. ¿no? Como contamos ahí en el, en el documental, hay un caso de una persona que eh, cuando fue convocada para ser despedida, se clava un cuchillo en el abdomen como forma de, de, de resistencia, de alguna manera, ¿no? eh, El sociólogo Emilio Durgen, autor del suicidio, un estudio sociológico, eh, decía hace ya más de 100 años que el suicidio, eh, si, todo suicidio está dirigido a alguien, ¿no? Y en este caso, claramente, no se trataba únicamente de personificaciones, como puede ser el caso de Gilles Lombard, que era el CEO de, de, de Telecom en ese momento, y que fue juzgado penalmente por la justicia francesa eh, a partir de la acusación de acoso laboral. Eh, fue todo un sistema, ¿no? Eran, no eran solamente personas o personificaciones, fue todo un sistema orquestado para producir ese sufrimiento del trabajo y que ante la, eh, la fatiga o la incapacidad de poder afrontarlo, los trabajadores se eligen de, de la empresa, particularmente Telecom en este caso. Sí, y es muy sorprendente, eh, ahí como, como daba este, este ejemplo, eh, la cantidad de casos donde el suicidio es una declaración, donde, donde lo, las personas que se suicidan quieren dejar bien claro cuáles son las razones que, que señalan la empresa a través de cartas o eh, suicidándose directamente en el, en el lugar de trabajo, y eh, atribuyéndolo eh, con cualquier tipo de, de mecanismo a, a, a justamente la, la relación o la situación de, laboral, ¿no? Totalmente. Sí, eh, lo que se encuentra habitualmente es eh, tanto una carta como también, como bien remarcas vos, eh, suicidios en, su, en el lugar de trabajo, ¿no? Todo un síntoma de lo que había sido como resultado... Eh, de las presiones recibidas, un estrés laboral, sufri un sufrimiento en el trabajo eh, insostenible. El psicólogo y psicoanalista Christophe Duchroux decía que para que realmente pueda elaborarse una acción colectiva de defensa, primero hay que eh, aceptar que uno está sufriendo y el nivel de atomización social y la cultura del superviviente que se instaló con la privatización de Telecom en Francia hizo que ese, lejos de poder constituirse una fuerza colectiva a partir de un sentimiento común, eh, se desperdigara prácticamente toda la fuerza y se atomizara la fuerza de los, de los trabajadores. ¿no? Algo que sí. también colaboró involuntariamente en esto es la atomización de, de sindicatos en telecom, cosa que no se verifican en la Argentina porque fue prácticamente representaba al conjunto de trabajadores técnicos, ¿no? No, no era el caso de los trabajadores franceses. Claro, te quería preguntar también sobre eso, sobre el rol de los sindicatos, porque bueno, tanto Argentina como Francia son eh, países que tienen sindicatos eh, fuertes, pero de todas maneras eh, las empresas o la empresa eh, pudo llevar adelante estas prácticas en, en ambos lugares, ¿no? Sí, eso, fue, eso es algo muy nítido acá, donde del 93 al 97 hay una conducción que acompañó la privatización, claro. pero la conducción que asume del 97 en adelante hasta ahora fue muy... Eh, combativa respecto a lo que hace, a lo que impusieron en eh, tanto en Argentina como en, en Francia, ¿no? Este, la, la actual gestión que viene de aquel entonces logró revertir muchas de las cuestiones que sus colegas franceses lograron instalar, ¿no? Por ejemplo, algo crucial es la evaluación individual de objetivos alcanzados, cosa que acá no lograron imponerlo y en Francia es moneda corriente. Pero es cierto, sí, sin... Eh, sin la posibilidad en Francia de tener una acción colectiva de los distintos sindicatos, eh, pudo llevarse a cabo lo que, lo que hicieron, mientras acá, a partir del 97 en adelante, encontraron un sólido obstáculo para poder avanzar en esta individualización de la relación capital-trabajo, que es lo que subyace a los modelos manageriales. ¿no? El hecho de sacar a los trabajadores y ponerlos fuera de convenio, que no se reconozcan como tales, que negocien uno a uno su relación con, con el capital, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, en términos teóricos, lo que Foucault remarca el nacimiento de la biopolítica en el 2004, el surgimiento de la teoría del capital humano y de, de la empleabilidad, esto lo creo yo, que es la forma que asume eh, la gestión de las propias competencias eh, para poder mantener un puesto, un puesto de trabajo. ¿no? Pero bueno, en Exacto. Francia pudieron avanzar y acá en la Argentina, a partir del 2000, del 97, no. ¿Y Argentina entonces fue una suerte de ensayo para lo que después sucedió en Francia? Absolutamente. Absolutamente. Y eso la, la, la película, en base a mis investigaciones, lo, lo deja cristalizado de una forma más que nítida y demuestra a su vez al mismo tiempo la centralidad que tiene las ciencias sociales para comprender el orden social en el que vivimos. ¿no? Normalmente se asocia la ciencia a un tubo de ensayo y un delantal blanco, pero esfuerzos como los que hicimos nosotros para llevar a cabo esta investigación, eh, por supuesto que también asumen un carácter científico porque demuestra palmariamente ese isomorfismo del cual yo hablo, respecto a lo que hizo inicialmente la privatización de Ente y 10 años después la privatización de France Telecom en Francia, con todos los estragos sociales que eso generó. Totalmente, muchísimas gracias eh, Damián por eh, esas investigaciones que, eh, de la mano también de, de la película de Sandra, nos eh, invitan a reflexionar acerca de estas cuestiones, cuestiones que a veces eh, uno pasa por arriba, cree que, eh, que el maltrato laboral es una cuestión más puntual y que no, que no, puede, que no es posible que puedan existir este tipo de eh, sistemas donde el maltrato a los empleados sea una suerte de política de una compañía, eh, pero bueno, eh, claramente eh, las cosas son diferentes a las que uno sueña y gracias por eh, también el sentido de eh, abrirnos un poco los ojos al respecto. No, por favor, gracias a ustedes y otra cosa que me parece que dejan clara la la película, el documental, es la profunda normalización de la inhumanidad que rige al neoliberalismo como forma que asume la expansión de la formación social capitalista a escala planetaria. Una cosa que <coughs> creo también este, logré demostrar como hipótesis de trabajo es que los procesos de, los globales de, de privatización y demás eh, tienden a vulnerar las particularidades de cada país y de homogeneizar los criterios en función de los cuales se establecen eh, políticas manageriales del tipo que nosotros vimos. ¿no? Decía ahí, cada vez mayor, es cada vez mayor la homogeneidad de este tipo de, de políticas que trasciende las particularidades que cada país puede ofrecer. ¿no? Hablábamos entonces con Damián Pierre Batisti, investigador del CONICET, eh, sobre sus investigaciones, se basó Sandra Bulliota para hacer esta película. Muchísimas gracias, también entonces. Muchísimas gracias a ustedes, en Nos despedimos, les recomendamos a todos que vean entonces Retiros Involuntarios, está en la plataforma Contar, en la sección que justamente se está curando junto a Claxo, y vean ahí también el otro material que es realmente valioso y tiene mucho contenido como, como para poder eh, reflexionar. Chau, chau.